Y encubren toda la vida, man, no estuve, jugué como si nada mi escudo, me acostumbré a volar futuro, sin tener miedo, man, no entiendo por qué me separé si fuerte, todo lo que encontré y acabó, y sin No entiende por qué no encuentro una salida No encuentro la salida Es que la vida, la vida, la vida, la vida Puta vida. Si el man no entiende, porque no encuentro una salida. No encuentro la salida. Esta puta mala suerte que me cruce. Con lo mismo, siempre otros homies no me lucen. Una tribu en matafaca no te cruce. Si tienes pies, más vale que los usen. Mejor escúchame si lo que quieres nosotros estas sin la ponemos a caminar Esto es mucha loca si esa boca O un extraño te la va a cerrar Regresamos nuevamente al asalto Escuchas nuestras voces y quedas como novato No comemos de ninguno y te quedas como bipato Si venimos con los niños desde hace rato Con flow y melodía caminando en las vías Como tiempo atrás Infamaria Crew, nuevamente al atentado. Regresamos con los niños a partir desde hace rato. 24-7, activado sin calendario. Como se nos pasan, tiempo saque yo. Siendo tan los bordes, Sin yo recuerdo. Soy infamaria a los times. Comiendo camas, atravesando la red line. Montados en un boom map. Kidnon Snurro, filmando las horas. En no la calle con mi migar, mandando un desmadre. Oye, piloto que se activaron, hey, me compadre activar a mi compadre No respondo a tu meide, Me da y mi ley Que con mi me quedo aquí Aunque no somos De Tenemos la corona aquí Yo voy con lo. Crecido, noches en vela, mi aspecto es lo mío Me paso de putas con lo que quito Noches en vela, no somos los mismos Queremos la prima junto a los vicios Me siento del putas con lo Mío. Son para ti una vida tan vacía que deslumbra Son para ti en un mundo de costumbres y lunas Son para ti una vida que no acaba sin ti más Son para ti los días que pasaba en la esquina Son para ti una vida tan vacía que deslumbra Son para ti en un mundo de costumbres y lunas Son para ti una vida que no acaba sin ti más Son para ti los días que pasaba en la esquina Es que la vida, la vida, la vida, la vida Esta puta.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 fe son para ti el puro son para ti clásicos sonitos huecos son para luna son para ti mundo de costumbres y lunas son para ti vida que no acaba sentido son para ti son para ti